Bueno chicos, hola. En este video no voy a mostrar nada porque bueno, hoy lo que, lo, no voy a hacer nada así de juegos, solamente voy a avisar que acá arriba a la derecha te voy a dejar mi servidor de Discord donde hablamos todo, bueno, ni no nadie porque lo acabo de crear. Que yo te voy a dar roles para que si te vas suscribiendo, te el canal, te pongo ese rol. Ok. Bueno, espero que les guste el servidor y bueno, nos vemos en el servidor. O mañana grabando capaz. Chao.